Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal El poker En esta oportunidad te estaremos demostrando un lips para importar y exportar de Google Arch hacia AutoCAD 2023. Con otras versiones también lo pueden probar, pero yo lo voy a probar con 2023. Y escríbenos en su caja de comentarios si es que les funcionó. En otras versiones, sin más comentarios, vamos a iniciar con el vídeo. Para ello tenemos que abrir nuestro Google Arch Y ubicar un lugar o ubicar el proyecto que queremos exportarlo ¿ok? En este caso como ejemplo lo voy a tomar este terreno ya Este terreno vamos a estar exportando Hacemos una polilínea Hacemos una polilínea Vamos a guardar el nombre de terreno Luego de hacer la polilínea perdón, Vamos a hacer la polilínea de esta manera es pues modo de ejemplo que lo voy a hacer rápidamente ya ustedes lo dan precisión a su trabajo luego lo pueden pon poner de color otro color para que se muestre o para que se vea mucho mejor en este rojo un grosor de 4 luego damos a aceptar vemos que en el lugar en el lado izquierdo en donde dice lugares ya tenemos el archivo guardado que esté. Clic derecho, guardar como. Lo vamos a guardar como. Ojo aquí, que tenemos que guardar como KML. No KMZ. Vamos a guardarle como KML. Ok. Una vez que hemos seleccionado KML, vamos a darle a guardar. Después guardado guardado, abrimos nuestro civil. Que en este caso lo voy a trabajar en el 2023. Si ustedes tienen una versión antigua 2020, 2021 o 2019. También inténtenlo y me escriben en la caja de comentarios si es que les funcionó este elipse. Okay, abrimos una pestaña nueva. Hacemos clic en nuevo. Mientras que cargue, les quiero mencionar que no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. Una vez que nos ha cargado la, el AutoCAD, ya vamos a importar el Ips, que viene a ser con el comando AP. ¿okay? El comando de lips de la aplicación del AutoCAD que viene. ¿okay? Loat. APP Loat. Hacemos clic ahí y nos aparece una ventana y en esta ventana vamos a buscar otro archivo que hemos descargado ahí en la descripción les voy a dejar el lips el link también para que vayan a descargarlo ok a seleccionan y lo dan load cargar ok luego close de cerrar una vez que hemos cargado el lips lo que tenemos que hacer el comando es y RT, ojo acá, IRT, el comando IRT, hacemos clic ahí, nos aparece esta ventana, en esta ventana donde dice coordenadas de sistema, donde está UTM zona 29 norte, vamos a ubicarlo la zona o el UTM donde que nosotros estamos trabajando el proyecto, ok, en este caso como ejemplo que he tomado es en la zona 18 sur, este en caso de Perú. Si usted se encuentra en otro país, ya saben su zona y lo pueden insertar en este donde dice Coordenada de sistema. Seguido tenemos aquí donde dice eh, aquí donde dice Open de sistema de mapa. Lo dejamos por defecto aquí. Lo dejamos por defecto. Luego nos vamos en <coughs> mapa de, de satélite, deslizamos y nos vamos a ubicar. O vamos a buscar la opción de. KML. Ok. KML. Aquí tenemos KML. Pero en este caso vamos a importar. No vamos a exportar. Seleccionamos el importar. Una vez ya seleccionado. Nos vamos acá donde dice folder. Ya. A ustedes les va a salir por primera vez. Les va a salir así de blanco. Lo que tienen que ir. Ir aquí donde los tres puntitos Hacen clic ahí Y seleccionan una carpeta cualquiera o, o crean una carpeta nueva Lo seleccionan Pues como yo ya lo tengo seleccionado La carpeta ya Yo ya lo voy a dejar por defecto Luego damos ok Nos aparece esta ventanita En esta ventanita lo que tenemos Es cargar El, el terreno O el, el KML que hemos guardado Vamos al file hacemos clic nos aparece esta ventana vamos a buscar el, lo que hemos guardado del Google Earth, okay, Vamos a escritorio, a terreno en KML. Damos a abrir. Ya, y ahí tenemos el terreno que hemos guardado, ok Ya exportado de Google Earth. ¿Y cómo lo cómo lo cómo lo referenciamos? Vamos a referenciar si es cierto en este pedazo, ok nos vamos a referenciar, ok. Vamos a, a referenciar, nos vamos aquí en utm 84. A ver, utm 84. Ok, luego en la zona que hemos elegido es en la zona 18 sur. 18 sur. Luego damos a aceptar. Bueno, si ustedes no tienen este para georreferenciar, escriben en la caja de comentarios, escriben su opinión para hacer un nuevo video de este georreferenciación o cómo instalar, cómo llegar ahí, cómo, cómo vincular el correo, porque se trabaja con un correo, ¿ok? Nos vamos en mapas, vamos mapa, activamos la mapa, vamos sí, lo queremos activar. Ya tenemos el lugar de trabajo en el programa de Civil. Vamos a ver si es que si, si es que es cierto, ok, vamos a googlear, ok, vamos a poner norte, a ver, norte, ahí no, norte, no, norte, ok, vamos a alargarlo un poco, vamos a alejarlo, ahí, ya ahí, vemos, ¿no?, que tenemos de esta forma, ok, check, fíjense bien, y nos fijamos en el autocad, ok, Vamos a poner de otro color para que se vea súper mejor Ok, vamos a cambiar de color rojito, del mismo color A ver, vamos a cambiar y vamos a cambiar de, de grosor, ok Cambiamos de grosor, ok Listo, ahí tenemos Ahí tenemos ya nuestro polilínea o el terreno, el proyecto que queremos trabajar, ¿ok? Es igual, ¿verdad? Es en el mismo lugar que vamos a exportar de Google Earth, ¿ok? Eso sería todo eh, sobre el video. Eh, el material o lips les voy a dejar ahí en la descripción del video. A continuación les voy a dejar un, un video cómo descargar nuestro link de, de mi video, ¿ok? Va a haber algunas publicidades, van a saltarlo, ahí en el video va, va a mostrarse paso a paso. ya eh, No olviden suscribirse, activar la campanita y comparten el video si es que les ayudó muchísimo. Y nos vemos hasta el próximo video. chao chao.